Bueno, hasta ahora hemos estudiado el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Hoy vamos a ver cómo están constituidos eh, los huesos. Entonces, lo que sí vamos a hacer es eh, considerar al hueso como un órgano, ¿de acuerdo? Y eh, pues vamos a ver eh, los distintos tejidos que lo van a conformar. Eh, para ello vamos a tomar como ejemplo pues, un hueso largo, ¿vale? Un hueso largo como puede ser este, en el cual el componente longitudinal es el predominante. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a comenzar la explicación, pues, dibujando, sin dibujo no podremos hacer nada de esto, no podemos explicar, perfecto, entonces yo tengo aquí es lo el eje longitudinal, ¿vale?, y fijaros, aquí tengo un extremo y voy a dibujar el siguiente extremo, que me ha salido un poco, bueno, más chulo. pero bueno, entonces, eh, vamos a diferenciar distintas áreas, ¿vale? Una de las áreas que vamos a poder eh, localizar en un primer momento en el eje, en todo lo que es el eje eh, longitudinal, es lo que se va a denominar ¿vale? diáfisis. El hueso, ¿vale? Cuando está en crecimiento, eh, pues, eh, crece, un hueso largo crece a lo largo. ¿Vale? Entonces, para poder crecer necesita tener pues, una estructura que será continuación de la diáfisis. Doy ¿Vale? una pista. Está compuesto por tejido eh, cartilaginoso y alino. ¿Vale? Y se va a denominar ¿vale? placa epifisaria. ¿Vale? la placa epifisaria no existe bueno desaparece en individuos adultos pero no sí está presente siempre en eh, bueno, individuos que están en crecimiento el área ¿vale? si yo tengo el hueso desde fuera el área que contiene ¿vale? la placa epifisaria ¿bien? se denomina metáfisis. ¿Bien? y luego después el área que conforman los extremos del hueso, ¿bien? se denomina diáfisis. ¿Vale? Bien, en los huesos tenemos otra estructura, ¿vale? donde vamos a poder encontrar cartílago y alino. Y fijaros que he dicho estructura. ¿vale? Bueno, pues eh, no forma parte, va a formar parte de las articulaciones. Lo voy a dibujar aquí, ¿vale? fijaros. Cubriría toda la diáfisis. ¿Vale? Vendría así y se denomina cartílago, eh, sí, cartílago articular. Y lo voy a poner eh, de qué color queda. Cartílago articular. Recordad, por tanto, que el cartílago articular también está formado por tejido hialino. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a ver entonces qué otros tejidos ¿vale? forman parte de este hueso. ¿vale? Y, eh, bien, pues uno de los tejidos que podemos encontrar, como estamos hablando de hueso, ¿vale? nos vamos a poder encontrar en la, super, en la parte más superficial del hueso, ¿vale? pues lo que es el tejido óseo compacto. Que lo estoy dibujando aquí. Este sería el tejido óseo compacto, ¿vale? O hueso compacto, que ya lo hemos estudiado, ¿vale? Más profundo, ¿vale? Eh, nos vamos a encontrar otro tipo de tejido óseo. ¿Cuál podría ser? El esponjoso o trabecular, ¿vale? Pero bueno, antes de dibujarlo ahí, bueno, comentaros que... Eh, los huesos van a presentar en, el, en su centro, pues, la parte central del hueso, pues una cavidad. ¿vale? Esta cavidad se denomina cavidad medular. Esta es la cavidad medular. Por tanto, lo que es el tejido oso esponjoso lo vamos a encontrar ¿vale? en el borde de la cavidad medular ¿vale? y también en la cavidad medular. Las trabéculas de este hueso esponjoso, nos vamos a, si damos una sección al hueso, nos las vamos a encontrar, bien, pues, eh, formando parte, bordeando toda la cavidad medular y también dentro de la cavidad medular. Bien. En esta cavidad medular, bueno, pues, va a estar rellena, estoy poniendo aquí, la encontramos rellena de... Tejido, vamos a tratar tejido adiposo, ¿Vale? y bueno, también está llena de lo que se denomina médula ósea. Vamos a poner aquí médula ósea, vale. Y también nos vamos a encontrar otro tipo de tejido importante ¿vale? que estoy poniendo aquí, no sé si lo veis, de color así fusia que es tejido hematopoyético. ¿Vale? Hematopoyético. Bueno, pues el tejido hematopoyético, ¿vale? Es un tejido, eh, eh, digamos, es la fuente... De, eh, de las células sanguíneas. Entonces, bueno, ¿dónde se, una, una, de las, una de las zonas donde se van a producir eh, células sanguíneas será en la médula, o sea, la cavidad medular del hueso. Bien, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar todavía pues, una, eh, un tipo de tejido que lo que va a hacer es rodear a todo el hueso, ¿vale? Y este tejido que rodea a todo el hueso ...en este caso la diáfisis del hueso... ...es un tejido conectivo... ...es un tejido conectivo denso irregular... ...¿vale? ...y se le denomina... ...periosteo... ...esto sería el periosteo... ¿vale? Si os fijáis, he dejado esta zona... ¿vale? ...sin cubrir... ¿vale? ...la estoy cubriendo ahora... ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona, el tejido que nos vamos a encontrar no es tejido óseo, ¿vale? va a ser tejido cartilaginoso. Y por tanto, el nombre de, esta, digamos, de, este, de, esta, de este tejido que va a rodear eh, lo que es la placa epifisaria se le denomina pericondrio. Pues bueno, para que hagamos un símil de lo que es el pericódromo y el digamos que es como un calcetín que va a envolver al hueso, ¿de acuerdo? Pues creo que nada más, hasta aquí, eh, pues, este vídeo sobre, eh, bueno, pues el hueso como órgano, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, en clase o si no, en el aula virtual. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.